Para las empresas, la ciberseguridad es importante. Por ese motivo, hacen todos los esfuerzos posibles por crear un entorno corporativo seguro. Entre otras cosas, esto requiere conocimientos de ciberseguridad. Kaspersky Automated Security Awareness Platform, ASAP, fue creada por expertos en ciberseguridad para proteger a su empresa. Siga una serie de pasos simples para lanzar su programa de concienciación en línea. Vaya a k diagonal es y haga clic en el botón Pruébelo ahora. Elija una ubicación de almacenamiento de datos. Si no puede ver su región, elija Europa. Sus datos se almacenarán y procesarán de acuerdo con el RGPD. El registro solo lleva unos minutos. No olvide consultar su correo electrónico para confirmar el registro. El asistente en línea lo guiará a través de la plataforma cuando inicie sesión por primera vez. Encontrará todo lo que necesita para gestionar la capacitación en la página principal. Comience explorando el contenido y haga clic sobre cada lección para acceder a más detalles. La plataforma ofrece dos tipos de capacitación, un curso principal y otro acelerado. El curso acelerado es una versión más breve en formato audiovisual. Cada tema incluye varias lecciones cortas para ayudar a que los usuarios mejoren sus conocimientos de ciberseguridad. Para personalizar la interfaz de capacitación, agregue su logotipo y elija saludos para los usuarios que se incluirán en los mensajes de correo electrónico automáticos. ¿Por qué no prueba un ataque de phishing simulado antes de comenzar? Ayudará a que los empleados y los gerentes vean los beneficios de la capacitación. El curso cubre los principales temas de ciberseguridad. La lista de temas se actualiza constantemente. El administrador puede ver todos los temas y las elecciones en la página Contenido. Sincronice AD, importe listas de usuarios o añade empleados y divídalos en grupos de forma manual o utilizando reglas. Ahora puede elegir si desea asignar a los empleados el curso acelerado básico para que adquieran conocimientos rápidamente, el curso principal, dividido en niveles de complejidad, o una combinación de ambos. Utilice la configuración predeterminada o ajuste la intensidad de aprendizaje y elija qué curso y qué temas desea asignar a cada grupo. La plataforma genera automáticamente un cronograma para cada grupo en función de sus objetivos de aprendizaje. Ahora todo lo que debe hacer es definir una fecha de inicio de la capacitación. La plataforma se encargará del resto. Si tiene una licencia, puede activarla en pocos clics. Seguimiento de progreso individual, grupal y de la empresa a simple vista desde el panel. Motive a los empleados que se quedaron atrás y complemente el progreso de los más avanzados con plantillas listas para usar. Todos los elementos del programa – lecciones, recordatorios, pruebas y ataques de phishing simulados – se asignan automáticamente. Kaspersky Automated Security Platform es una herramienta en línea fácil de gestionar que permite incorporar conocimientos de ciberseguridad.